buenas buenas qué tal bienvenidos para mi canal el otro día me llegó una pregunta a través de los comentarios de cómo hacíamos para de determinar cuál era la fase cuál era el neutro si todos los cables que tengo dentro de la caja eran todos iguales usualmente en las instalaciones antiguas los cables eran todos del mismo color no se utilizaba ninguna normativa ni nada para darle color a los cables cómo hacemos para identificarlo Lo vamos a ver con un buscapolo o con un detector de tensión electrónico. Esta es una tecnología un poquito más vieja, pero para mi gusto un poquito más segura. Primero lo que vamos a ver es el buscapolo. Cuando enciende la luz vamos a encontrar la línea. Si tocamos adentro del enchufe y tocamos la parte trasera del buscapolo cerramos el circuito. Ahí vemos que no enciende la lámpara. Vamos a buscar del otro lado a ver si sí enciende. Ahí se ve que enciende, esta es la línea. Vamos a buscar en el otro enchufe. Se supone que la línea tiene que estar acá. Ahí está. Si se llega a ver, solo enciende cuando toco la parte trasera. Si no lo toco, no me muestra nada. Vamos a ver el neutro. Ahí no enciende la lámpara. ¿Todavía no te suscribiste? Activa la campanita y compartí. Otro elemento para encontrar la línea es el probador inductivo. Puede haber varios modelos, pero la mayoría son todos muy parecidos. Tocamos en la parte de atrás y hacemos contacto hasta que en la pantalla se vea algún tipo de lectura. Ahí vemos que muestran unos números. No es de gran precisión, simplemente sirve para saber si tengo que meter o no tengo que meter los dedos en ese lugar. La diferencia que tenemos entre estos dos elementos es que con este... Nosotros dependemos de una batería interna para que pueda funcionar. Con el buscapolo tradicional solamente tenemos que hacerlo tocar en la línea y tocando la parte trasera ya completamos el circuito con respecto a tierra. Vamos a hacer una toma más de cerca para que se vea el efecto. Tocando la parte trasera vemos que acá se enciende la luz. Se llega a ver ahí. Vamos a ver que acá... no se enciende nada este es el neutro y esta es la línea con este probador podemos ver que se encienden unos números en la pantalla indicándome una tensión aproximada no es tan precisa como un voltímetro pero nos da una idea del de valor de la tensión acá no nos marca nada si tocamos este otro pulsador en realidad no es un pulsador es un es un terminal inductivo para completar el circuito ahí también nos está marcando por proximidad funciona por proximidad y no llego a meterlo totalmente y ya me está marcando en la pantalla que es la línea esto me sirve para medir tensión sin tener que tocar el conductor yo ahí lo que estoy haciendo es Medir por proximidad, por eso se llaman inductivos. Estos dos dispositivos son similares y hacen lo mismo. La ventaja que tenemos con el buscapolo tradicional es que no necesita pilas, no necesitamos una fuente de alimentación externa. Por lo cual no necesitamos estar preocupándonos de que la pila esté cargada o no. Con este dispositivo tenemos la ventaja de poder detectar acercándonos a un cable sin necesidad de pelarlo, si es el cable de línea o no, tocando esta, esta tapita que tengo acá metálica y acercándome directamente al cable, la función tradicional tocando esta parte de atrás y tocando si sí, el conductor, si es necesario que toque el conductor para detectar si tenemos una línea o un neutro. La desventaja de este dispositivo es que necesita pilas para poder funcionar. Si se queda sin alimentación, es una herramienta que no me va a servir en el momento de usarla. Si les gustó el video, denme un like, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones de los nuevos contenidos. Gracias por ver el video. Hasta el próximo.